Los españoles mismos dijeron que esta ciudad era una ciudad muy bonita con templos, con palacios, con calles todas orientadas a la salida del sol el 21 de junio en el solisticio ¿no? dijeron que era una ciudad que vista desde las montañas tenía la forma de un león ellos dijeron que la ciudad vista desde arriba parecía un león pero aquí no tenemos leones sí. acá tenemos pumas entonces, tenemos planos humanísticos en el centro de la ciudad, en los museos importantes, que muestran esta ciudad del cosco con la forma de un puma. ¿no? Entonces, la plaza principal donde hemos estado sería el corazón de este puma. Desde las alturas, esta ciudad tenía la figura de un puma, en donde en la cabeza se encuentra una construcción única que fascina al mundo entero. La fortaleza de Sacsayhuamán.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 Entonces, el, lugar donde, el lugar donde estamos ahora eh, se llama Sacsayhuaman. Y este es un lugar único, yo creo en todo el mundo, ¿no? eh, Único por el tamaño de, de este lugar, el tamaño de sus piedras, la perfección que existe en el encaje, en la arquitectura e ingeniería que hay en este lugar, ¿no? eh, Lugares como estos no encontramos en Sudamérica. Este, ¿Este es un lugar único este en Sudamérica? Único en Sudamérica y es único de los indígenas. ¿También? ¿no? Esta construcción. Entonces, eh, esta construcción se hacía, lo hicieron netamente con fines religiosos. Nosotros sabemos esto, podemos deducir esto, por la perfección que existe en los muros. El encaje perfecto que existe entre una piedra y la otra. Este tipo de arquitectura las hacían solamente ellos para lugares muy especiales, lugares religiosos. ¿no? En general, las construcciones en Sudamérica de los incas se hacían de piedras pequeñas, semi labradas y encajadas o conectadas con barro a manera de cemento. Así se hacía el 80-90% de construcciones incas. Solo un 5-10% tal vez la hicieron así. Y en este caso con piedras gigantes, ¿no? en este caso de 60 toneladas, hacia la derecha de 80, 100 y 120 toneladas, las más grandes. ¿no? Increíble, está uh -huh. increíble. Primero para mover estas piedras, ¿de dónde sacaban el tamaño de estas piedras? ¿Dónde hay un lugar donde podían traerlas? Bueno, actualmente tenemos muchas teorías. Últimos estudios nos dicen que estas piedras, las más grandes, ya estaban en este lugar y existían en este lugar, las otras medianas, piedras de 50, 40, 30, menos toneladas habían sido traídas desde 7 kilómetros hacia el sur de este lugar un sector ya... Es decir, no son totalmente cuadradas, sino que están resaltadas es, ¿Hay alguna particular en eso? Es un estilo de, de arquitectura que le llamamos el almohadillado okay. Le llamamos el almohadillado eh, en general, estas construcciones, eh, lo que resalta en ellas es la, la forma de encaje que ellos les daban a estas piedras. En la ciudad muchas tenían metales, aleaciones de bronce, otras tenían protuberancias a manera de macho y hembra, encajes por dentro. En este caso, estas piedras llevan encajes, estas esquinas que vemos nosotros en las piedras, son cuñas que ellos fabricaban, que, que ellos creaban, para que el muro no se vaya a un lado. Pero a la vez creaban un contrapeso para que el muro empuje hacia este lado. Hacia este lado, exactamente. Entonces, eh, coincide que las, los pilares, las piedras que están en las, las esquinas, van creando un peso hacia un lado. Y refuer se refuerza esto con las cuñas, ¿no? Para que no se vayan a un lado. Para que no regresen. Exacto. En este caso, estas piedras, como ustedes pueden ver, están comenzando a bajar. No solamente bajan con un peso, sino también están comenzando a bajar, a así, a manera de escaleras sí. hasta este punto. Sí. Entonces, esta piedra grande cumple la función de ser una columna. Ok, aquí sostiene toda esta pared. sostiene viene esta pared. Pero a la vez, aquí se crea otro volve, peso. Volve a, a... El peso viene hacia el lado derecho. Wow. Hay un peso y un contrapeso. Esto ¿No? es demasiado interesante porque, se ven en esas líneas, están haciendo los contrapesos hacia esta columna. Exactamente. Esto no se va a mover ni para un lado ni para ni otro, bien hacia el centro. Exacto. Esta es la piedra más grande que podemos encontrar en este No, esta es, esta es la mediana. Esta es la mediana, la mediana. aún hay más grande. Aún tenemos más grandes. Y esta totalmente Pero eso no es lo más asombroso.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 que se ha reflejado principalmente en estos temas de alienígenas ancestrales y es sobre estas enormes piedras, enormes piedras que están unidas unas con otras por cortes increíblemente exactos. Una de estas cuestiones que son misteriosas es precisamente el tipo de corte, cómo es que lograron aquellos eh, antiguos pobladores hacer el tipo de cortes y traer hasta este lugar las enormes rocas. Hoy vamos a descubrir ese misterio. con la batalla que se dio aquí con los españoles, con los españoles en el año 1500. ¿Qué, qué ave era? Eh, ¿eh? Es una ave local, bueno, no, no se da detalles de, de qué tipo de ave, pero se dice que era un halcón, un halcón andino, ¿no? que iba volando y comiendo la carne muerta. Entonces, esta teoría sea hace básicamente cuando... En el año 1535, cuando un ejército de un inca llamado Cahuide no se enfrenta aquí en esta explanada. Pero una segunda teoría nos dice que el nombre original era Sexeuma. Y como el Cusco cambió al Cusco, el Sexeuma cambió a Sacsayhuaman. Que es parecido. En este caso, Sexeuma significa cabeza llena, cabeza okay. de puma. Okay. Y coincide con esa teoría que dice que la ciudad del Cosco originalmente tenía la forma de un puma. Pero si fuese así, hace mucho sentido, ¿no? Ya que estaríamos en la cabeza del puma. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman o Sexi. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman. 50 Sacsayhuaman. de Cusco, es una palabra Sacsay. Es una palabra quechua sí. que significa lleno, satisfecho. Estamos hasta la punta de este complejo llamado Huamal y nos tocó lo que nos ha tocado desde que llegamos a, a Cusco un clima un clima extremo, un, un clima loco llueve, sale el sol eh, se quita, vuelve a llover aire, frío todo eso en menos de dos horas hemos padecido todo esto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 Zaxayuaman y la lluvia, a pesar de que es gorda, es fuerte y me estoy empapando, lo estoy disfrutando mucho. Va a venir el frío en cualquier momento y seguramente me lo voy a enfermar. Pero esto es único y es grandioso. Estoy en la punta y ustedes pueden ver atrás, en la parte de atrás, la ciudad de Cusco. Así que esto.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 Al fondo estamos viendo Cusco, desde el mirador aquí en Sacsayhuamán Y podemos ver todos esos techos que son los clásicos que vemos en internet, las fotografías de los viajeros. Estamos en el lugar precisamente donde muchas, muchas personas han deseado venir y admirar. Ese es Cusco y estamos en el clima de Cusco. Soy Oxlack y estos fueron los misterios y leyendas que quedaron en la historia.